Sí es muy importante aclarar este tema, porque como indicábamos, esto aplica para aquellas personas, organizaciones que están en las listas internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es el país el que determina quiénes ingresan o no a estas listas. Son pues eh, la, la, justamente la reunión de, de, de lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el que en base al análisis internacional, a la justicia internacional, determina pues la persecución de terroristas internacionales y en base a esos antecedentes se remite a las listas a todos los países que somos miembros, para que a partir de ese proceso se proceda pues al congelamiento de fondos. ¿no? Entonces, es el alcance. Por supuesto, como bien ya lo ha indicado acá la doctora Copa, pues en Bolivia no tenemos personas que estén registradas en estas listas. Y como les digo, son listas públicas. Ustedes en la prensa pueden revisar, está en la página web, quiénes están registrados en estas listas y para poder identificar que no tenemos personas nacionales dentro de esas listas. ¿no?